muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo lances del ciervo de cola blanca en la reserva de Mississippi Acres Protect donde entre otros lances podréis observar cómo se malogra un diamante por no impactar en órgano vital y sin más preámbulo comenzamos enfrente hemos escuchado una llamada de ciervo de cola blanca mira ahí lo tenemos está calmadito como está cerca voy a intentar el lance con el, ar con el arco Vamos a ver, cojo el arco, flotea 420, telémetro y vamos a ver, disparamos ahora. Venga, ese animal está batido, está muerto. Ya vemos ahí el contorno y vamos a, a recogerlo, a ver la puntuación que... Ahí escuchamos otra llamada, ahora iremos a, a buscarlo. Vamos a ver la puntuación que nos arroja. 215 con 50 y seguimos cazando Llegamos a la orilla del lago Vamos a mirar A ver si la orilla enfrente tuviéramos algún animal Mira, ahí tenemos uno Un nivel 2 Hay una hembra Y ahí tenemos un nivel 2 con una puntuación bastante aceptable Cogemos el 3006 Apuntamos a uno y ahora vamos a disparar al otro. Vale, que no se ha movido. Muy bien. Y vamos a, a recogerlos. Un lance doble. Vamos a seguir mirando. Por si hubiera en la otra orilla algún otro. No vemos nada por aquí. Mira. Ah, no. Pensé que, era el que nunca hay más. No. Pensé que nunca hay más, pero no, no, no es. Venga, perrete. Vamos a buscarlo. Vamos a Perrete a buscarlo Ya sale Perrete corriendo Y vamos a ver las puntuaciones que, que nos arrojan Vemos ya el contorno Cián de uno y de otro Un nivel 2, una plata 156,70 Y vamos a ver el otro Que fue el primero que, que disparamos Un oro, 220,80 la verdad es que ha sido un muy buen impacto tiene una cuerna bastante aceptable una cuerna muy bonita así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido abatido y continuamos con la caza ahí escuchamos movimiento mira un albino, un albino tenemos un albino y nivel pequeñito al detrás no sé si hay una hembra o un macho pero bueno Cogemos 06 sí, y ha batido. Vaya, el segundo tiro fallado, pero ese animal está muerto. Ya hemos visto cómo ha caído. Sale corriendo la, la hembra. Ah, no es un macho, es un macho. A ver. Ah, pues si sí le dimos. Si sí le dimos al macho en el segundo disparo, que no sabemos si era un macho o una hembra. Así que vamos a, a recoger al albino. Recargamos la munición. Pero es a mí lo pequeñito ese por la cuerna será una, una plata pero a mí los, los animales con pelaje especial la verdad es que, que me encanta desde luego muy bonito pelaje precioso madre mía que animal más bello así que voy a guardarlo por si luego lo lo diseco y vamos a decir a Perrete que busque al otro vaya vaya mira que casi nos atropella la hembra casi nos atropella la hembra perrete ya va buscando la sangre le hemos dado mal porque yo creo que le hemos dado de, de refilón si sí, ya vemos que el sangrado es mínimo así que no que nos penalizará seguramente ya va perrete ahí siguiendo el rastro no quiero correr ahora ya vemos ahí el contorno cian puesto que si estaba la hembra por aquí Hombre, decía que tiene, tiene mejor sangrado este. Y quizá la hayan partado bien, no lo sé, ahora, ahora saldremos de duda. Es que en esta zona hay mucho, mucho ciervo de cola blanca, por eso no, no, no quiero correr. Vamos a ver. Un bronce nos ha penalizado, le hemos dado los cuartos traseros. Así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido, pero antes vamos a alojar a el ojera Perrete seguimos aquí en la zona de, de los lagos vamos a mirar por la orilla y si no hubiera nada por la orilla mira ahí tenemos a la hembra que hemos visto antes pues nos vamos a ir también a, a otra zona que es muy buena zona de, de ciervo de cola blanca nos vamos a ir más al norte a los lados de a estos tres lagos que hay aquí arriba y vamos a ver qué tal será la caza por aquí del ciervo de cola blanca ya nos sale la pantalla el conejo, la verdad que es una fotografía muy bonita. Esperamos que se cargue el puesto. Se nos ha puesto a llover otra vez. La verdad que tarda en, tarda en el cargarse los puestos. Bueno, ya estamos en el puesto. Vemos que está lloviendo. Y nos vamos a acercar a las orillas del lago. A ver si, si encontramos algún animal por aquí. Voy a poner otra vez la zona para que lo veáis. Y nos vamos a ir acercando a la, la orilla del lago. Vamos mirando por la por los contornos. Estamos ya casi llegando. Mira, ahí vemos, ahí vemos los animales que salen corriendo. Vamos a ver, nos han visto. Ahí salen dando y... A ver si puedo disparar. Muy muy esquinado. No sé si le he tocado el hígado o no. Un tiro esquinado seguramente nos nos penalice, escuchamos la llamada de advertencia de un caimán vamos a mirar si lo vemos no lo localizamos, así que vamos a mirar, otro animal un nivel 1 me da lástima no, no, no, lo voy a, no lo voy a tirar y vamos a, a recoger nuestro animal os recomiendo, como siempre os digo los hábitats tener en cuenta los hábitats y las horas que os marcan para luego os podéis ir moviendo entre puesto y puesto y localizar las zonas de animales y a ver qué os encontráis. Pero normalmente siempre están en, en la misma zona, si están comiendo a la hora de comer, si están bebiendo a la hora de beber, etcétera, etcétera. Seguimos mirando por si hubiera algún otro animal en la orilla o algún caimán, no vemos nada. La rete sigue buscando el, el rastro tengo mis serias dudas si le he impactado bien o nos va a penalizar pero bueno cuando lleguemos lo, lo sabremos ha sido un tiro muy esquinado y quizás debería haberla adelantado un poquito más para tocar pulmón pero le tocó de la parte de atrás mira ya vemos aquí la sangre es un sangrado medio no me no me da buenas sensaciones pero bueno lo veremos ahora quizás si hemos tenido suerte y hemos tocado hígado bueno, nos va a dar una, un buen trofeo Si no, pues nos va a penalizar Escuchamos la llamada vertencia de un, de un mapache eh, Efectivamente, nada Una plata no se ha penalizado Si hubiéramos traído, o no Pero bueno, mala suerte No siempre van a ser tiros perfectos Vamos a seguir mirando Y si no vemos nada Pues vamos a continuar cazando Os voy a poner el mapa para que veáis la zona Y seguimos con la caza Teníamos la caza hacia el sur, hacia la zona de los tres lagos iniciales, vamos a mirar por aquí. Mira, ahí tenemos uno. A ver si lo podemos. Tenemos dos, dos, a ver si pudiera hacer el lance. Mira, ahí tenemos otro tres. Este tiene la cuerda más grande. A ver si nos podemos acercar. Y sobrepasamos estos árboles y hacer un lance doble. Ahí tenemos la hembra vaya, vale, ahora no lo veo escuchamos la llamada mira, ahí lo tenemos ahí lo tenemos vamos a ver si pasamos este arbolito y podemos hacer el lance mira, la hembra ya tenemos ahí nuestro nivel 2 que tiene una muy buena puntuación vamos a ver apuntamos y un animal muerto vamos a ver nosotros si nos vemos no nos han salido ya corriendo han salido corriendo así que vamos a... a recogerlo seguimos yendo despacio por si alguno se hubiera rezagado porque si no ha pegado una carrera muy larga vamos a... a llamarlos y contestaran aunque va a ser complicado que contesten Mira, ahí vemos otro andando, vemos otro andando, a ver si puedo hacer este lance. Ahora sí. Le hemos impactado, también un poco esquinado, pero a ver si tuviéramos suerte. Y hubiéramos tocado el, el hígado. Cuando salen tan esquinados el disparo de cada siete, salen bien dos o tres. El resto pues lo suelo fallar. Ya quisiera yo tener un un 100 de acierto. Ya sale el perrete corriendo ahí. Vamos. Despacito, ya nos levantamos la Perrete nos está reclamando Vamos a seguir mirando Es una hembra, escuchamos la hembra Vemos ahí el animal muerto Y a ver qué puntuación nos, nos arroja Ya se nos marca el contorno océano Sigue lloviendo para variar pero bueno, la lluvia a mí me gusta porque la verdad es que ahoga nuestras pisadas, lo he dicho siempre Aunque es un poquito más molesta, puesto que no se ve muy bien Pero bueno, vamos a ver qué puntuación Un oro, precioso Y vamos a recoger al, al chiquitín Que creo que, que le dimos mal Tenemos una llamada, nada, un, un zorro hembra He visto zorros hembra que llegan hasta hasta los mítico, eh uy pues mira si sí, sí me parece que le hemos impactado en el mira ¿verdad? tiene un, tiene un gran sangrado ya lo vemos aquí pues yo pensé que no que nos iba a pasar como otro lance que estuve estuve que antes que, que le di lo, en los intestinos y en el estómago y este efectivamente le hemos tocado el hígado no nos penaliza así que voy a mirar por subir algún otro animal escuchamos a una hembra vamos a seguir avanzando nos agachamos despacito, vamos a llamar aquí tenemos otro hábitat, una zona de, de descanso venga, apriete, que se nos venga con nosotros, que se despista seguimos avanzando despacito y estamos llegando a la orilla del lago ya ves si tuviéramos suerte y veremos otro animal y pudiéramos hacer el lance. Mira, tenemos una hembra, nah, pero que me da lástima las hembras ponecitas Pobrecita, mírala, mírala, qué bonita es. Qué vamos A ver si puedo hacer una foto. una vaya, ya se me ha ido, se me ha ido. Ya se me ha puesto detrás de a gusto no puedo hacer la foto así que vamos a avanzar un poquito llamamos otra vez por subir a algún macho y nos contestará llegamos a la, a la zona de descanso nada son hembras no vemos huellas de macho así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido cazado y vamos a continuar hacia el sur hacia el lago que vemos allá abajo y seguimos con la caza. Estamos cerca del lago Vemos hay un grupo de ciervos Me voy a poner en pie Un nivel 2 Cogemos el rifle Y muerto Ahí tenemos otro Vale, también muerto Le en el cuello y muerto Han sido muertos los dos Uno doble pulmón y otro en el cuello medio Vamos a decir a Perrete que, que vaya por él sale perrete corriendo, seguimos mirando, vemos los dos animales muertos, vemos aquí el hábitat que es el comedero, ahí vemos una hembra, no, las hembras no, como sabéis no me gusta dispararlas y menos las hembras que no dan trofeo y, y cero puntos, vemos todas las marcas que tenemos aquí en el hábitat y vamos a, a recoger nuestros animales. una llamada allí, vamos a alojar a los Una llamada de advertencia de un macho. Voy a saltar, no, ver si lo puedo ver. No, no vemos nada. No veo nada. Así que vamos a, a recoger nuestros animales. Vamos a ir de confirmar el trofeo. Confirmamos uno, una plata. Y ahora a ver este que parece el mayor Mira, un oro en el cuello La verdad es que ha sido un tiro muy bonito En todo el cuello Y vamos a, a seguir hacia el sur A ver si, si localizamos algo Vamos a ver, yo creo que ahí hay un animal Pero no, no lo puedo resaltar Vamos a ver si se nos mueve Nada, es un animal más no, pequeño, está largo. No, pero ya, está, ya se me esconde. Nada, no, he fallado, he fallado y ese animal va a salir corriendo. Por cuanto, mira, ya, ya sale corriendo. Vamos a mirar. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Ahí vemos uno. Mira, un nivel 3. Un nivel 3. Ese nos va a dar diamante. Apuntamos y. Disparamos Doble pulmón, animal muerto Vamos a recogerlo Vamos a mirar Que había más animales Creo que había un par de hembras allá al lado No, es un nivel, no, Es un pequeñito Eso va a ser una, una plata Vamos a hacer la tarjeta que se venga con nosotros Y ahora, como vemos que van para, para el sur Ahora iremos a, a por ellos llamadas vamos a ver nada otro otra hembra de zorro la verdad es que aquí abundan también los zorros y los osos ¿eh? así que si queréis venir a cazar osos en esta zona es una zona muy buena ahora veréis el mapa cuando lo ponga vamos a ver las llamadas de advertencias de los zorros tenemos aquí un diamante un diamante 264 con 10 la verdad es que es un, un animal precioso que corna tiene vamos a disecarlo y vamos a, a continuar hacia hacia adelante a ver si viéramos alguno no vaya tengo el, el reclamo que no es en fin, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos mirando, vemos ahí una hembra, vemos otro hábitat que tenemos marcado allí. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido, he venido hacia el sur, hacia el punto donde empecé a cazar a... antes al principio. ¿Veis? En los hábitats que tenemos, mira ahí tenemos otra llamada de advertencia. Vamos a mirar, a ver, se tiene una puerta grande... Mira, otro nivel 3, otro nivel 3. Cogemos el rifle, ponemos la distancia. Y vaya, vaya, le da dado mal, le da dado mal. Se me ha adelantado cuando iba a disparar y creo que le he pegado en el estómago. Vaya por Dios, me parece que me he cargado, me he cargado el trofeo. Bueno, cosas que pasan. Madre mía, si estaban a, a, a menos de 100 metros uno de otro Venga, aparte búscamelo Me da rabia porque porque intuyo que me lo he, lo he fastidiado Escuchamos a las codornices Venga, aparte búscamelo Ay, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero me da me da mucha rabia porque yo pensé que podíamos tener... Los diamantes y me da que ha sido solamente un diamante y un oro con muy buena puntuación nada perrete, encuéntramelo ya hombre, La perrete sale corriendo ahí, ahora si sí corremos a ver si localizamos a nuestro animal, porque sabemos que lo hemos impactado, venga perrete me lo encuentras Sí, ya ha salido corriendo mucho, eso significa que no le hemos impactado en órgano vital. A ver si vemos la, las huellas. Las vemos aquí un sangrado, un sangrado que no, no es bueno. Vamos a mirar ahí enfrente por si hubiera algún otro. Pero metemos lo peor. Penalización por no impactar en órgano vital. Efectivamente, un oro, 271, hubiera sido un diamante magnífico, pero le hemos impactado mal. Se nos ha adelantado cuando íbamos a hacer el disparo, en fin, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, lo voy a disecar porque es un animal precioso, ¿veis? ¿Veis cómo lo impactado mal? En fin, con la cuerna que tiene, cosas que pasan. ...madre mía que cornamenta tenía... ...en fin... ...¿qué vamos a hacer? De nada sirve lamentarse... ...vamos a mirar... ...que escuchamos ahí las llamadas... ...a ver si viéramos alguno... ...no, prestan detrás de los arbustos... ...no lo vemos... ...lo vamos a dirigir para él... ...pero sin correr... ...no me corra Don San... Que entonces los hemos espantado... ...que ha dejado ya de llover... ...así que os voy a poner el mapa... ...para que veáis los tres hábitats ...que tenían cerquita y donde han sido abatidos lo, los dos animales. ¿Veis los tres hábitats que tenemos ahí? Encima de los dos lagos y qué cerquita han estado. Hemos llegado al lago de, del principio. Vamos a mirar por la orilla. A ver si vemos algo. No vemos nada. Mira, ahí tenemos uno. Un animal, una hembra, otra hembra. Bueno, tenemos dos machos, a ver si podemos hacer los dos lances. Apuntamos a uno, respiramos y disparamos a uno. Muy buen impacto, vamos a ver el otro. Vaya, le hemos dado, pero no le hemos dado bien. A ver si puede hacer otro lance. No, era en el árbol, ese, ese era en el árbol. En el fin, no estoy hoy muy fino yo con... Con los disparos recargamos el arma, que apenas ya nos queda munición. Y vamos a, a recoger nuestros animales. Creo que era un nivel 2 y un nivel 1. El primero seguramente no nos va a dar un oro. Por la forma de la cuerna y la puntuación máxima que marcaba. Será solo unos 200 o 200 y poco. Y el otro no, el otro es un, era un nivel 1 trivial. Pues nos va a dar un... Un bronce o una plata Ya veremos cómo cómo lo hemos impactado Vamos corriendo Decimos a Perrete que lo busque Pero Perrete está un poquito Ahora, ya Ya se pone a buscar Está un poquito remolón Vamos a recoger este Un oro con 213,70 Y vamos a ver el otro Mira Perrete, búscamelo Perrete ya va buscándolo, nosotros seguimos por la orilla, ya ha detectado Perrete el, el rastro, vemos por dónde va, pero el sangrado, el sangrado, vamos a ver cómo es, nada, el sangrado es mínimo, además un impacto en el órgano no vital, o sea, ya que de por sí es, es un nivel 1, lo vamos a encontrar desangrado porque estos animales se desangran bien, pero nos va a penalizar totalmente. Aunque este no me va a importar tanto como, como el nivel 3 que, que fastidié por no haberlo impactado. Me precipité en el tiro cuando iba andando. Y en fin los errores se pagan. Ya vemos ahí el contorno final Y a ver qué puntuación nos arroja. Ya no tenemos prisa. Vamos a ver. Ah, un bronce, mira. Me hemos dado en carne, pero. No es un buen disparo Vamos a mirar por si hubiera algo por la orilla No vemos nada Así que os voy a poner el mapa Donde han sido batidos. ¿Veis? En la zona de todos los tres lagos del principio Y si no vemos nada más Yo creo que nos vamos a ir a montar el mapa Porque en el fondo ha sido una muy buena jornada de caza Con un diamante y otro fastidiado Pero en fin, yo creo que eso va, va a ser todo por hoy Y antes de la habitual despedida, quiero aprovechar la ocasión para felicitaros la Navidad, que la paséis con vuestros seres queridos, y sobre todo os pido una cosa, tener mucho cuidado que la situación no es buena actualmente. ¡Feliz Navidad! Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!